Hola, los diagnosticados con GIST o enfermedades raras debemos apegarnos al tratamiento médico, seguir las indicaciones médicas, no te dejes llevar por el vecino, por la comadre, por el producto naturista milagro, por lo que sale en el Facebook, no, apégate a tu tratamiento que es de primera línea, los médicos saben qué es lo mejor en cada caso en particular. En la fundación nos aconsejan, nos dan tips para los malestares, para contrarrestar los efectos secundarios. No caigas en la desesperación y compres productos milagros. La, me, la alimentación y el tratamiento, que por algo es tan caro, es lo más indicado. Vas a poder hacer tu vida normal, nadar, hacer ejercicio, hacer tus actividades cotidianas. Si estás cansado, descansa, escucha tu cuerpo, si sientes que tienes energía o estrés, haz algo que te ayude, lo que te guste, leer, cantar, bailar, hacer alguna manualidad, conversar con alguien y si no sientes que hay mejoría, busca ayuda. Vas a seguir adelante, proponte estar bien cada día. Ánimo.